Buenas tardes, eh, bienvenidos a esta primera sesión del Seminario de Ética dentro del programa del magíster en Bioética que gestiona el Centro de Estudios de Ética Aplicada. Eh, nos acompaña hoy la profesora Beate Pedrals para hablarnos de los procesos psicológicos y los dilemas bioéticos. Beate Pedrals es eh, psicóloga de la Universidad de Valparaíso máster, magíster en gestión de personas de la Universidad Albert Hurtado, responsable de la puesta en marcha, coordinación y desarrollo del programa de calidad de vida y prevención del VIH SIDA, drogas y alcohol, en la Universidad Técnica Federico Santa María, investigadora del Instituto de la Juventud Alemán, en Múnich, en temas de juventud, autora de un informe sobre percepción subjetiva del concepto adultez en Alemania, Italia y Chile, y actualmente profesora del Departamento de Industrias de la Universidad Federico Santa María, de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Área de Psicología Organizacional de la Universidad Alberto Hulta. Eh, como decía al comienzo, eh, hoy vamos a tratar de la cuestión de los procesos psicológicos y de los dilemas bioéticos. Bienvenida, miate. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti por venir. Eh, comencemos con una pregunta de corte general que podría formularse de la siguiente manera ¿Cómo se manifiesta la presencia de la bioética en el horizonte profesional, en el horizonte vital del psicólogo? Bueno, de muchas formas eh, El trabajo del psicólogo de partidas con personas Entonces, eh, directamente tiene eh, relación... ...al tener relación con las personas, con la vida... ...y en ese sentido... ...considerando que la bioética... ...es una disciplina... ...que surge... ...en una época... ...donde hay preguntas... ...que no son tan fáciles de responder... ...en que... ...los, las, los valores... ...o las concepciones tradicionales... ...no bastan... Eh, ...la bioética tiene una dimensión biológica... ...y una dimensión cultural... ...en, la, en el aspecto cultural... Eh, la psicología puede generar un gran aporte justamente en lo que es la comprensión del comportamiento humano al estar analizando personas en el presente estamos analizando conductas y cómo estas conductas tienen un impacto y ciertas consecuencias, ¿no es cierto? conductas, decisiones, pensamientos que tienen ciertas consecuencias y además aspectos biográficos eh, que también es parte del elemento cultural de la bioética o sea, estas personas se mueven en un tiempo en un horizonte temporal y el psicólogo tiene que estar preparado para relacionarse eh, con ese ámbito ahora, eh, un aspecto importante es cuestionarnos dónde convergen la psicología y la bioética y en ese sentido eh, en muchos ámbitos desde la formación del psicólogo o sea, el psicólogo ya en su preparación tiene que considerar esta dimensión, o sea, tiene que considerar la dimensión ética y actualmente la dimensión bioética, uh -huh. en el fondo cómo estamos impactando en la vida, eh, formación, investigación, en el trabajo con, en grupos interdisciplinarios, en el trabajo en comisiones interdisciplinarias uh -huh. y quisiera dar especial énfasis en la relación eh, psicólogo-paciente o cliente, dependiendo de qué escuela psicológica estemos siguiendo, pero en el fondo sí. en esta relación interpersonal en la cual el psicólogo se plantea como una persona con una cierta experticia e influye en un otro. Y esto eh, también es aplicable a otras disciplinas en las cuales hay un experto en relación a otra persona. Eh, cualquiera que atienda en el fondo a un cliente o a un paciente sí. tiene esta relación bipersonal en la cual eh, hay una distribución del poder, eh, distinta, digamos, o asimétrica. Y en ese sentido, la responsabilidad que tiene el psicólogo en esta influencia, donde está influyendo, en cierto sentido, en un otro, donde este otro puede estar en un estado vulnerable, no siempre lo está, pero puede estarlo y la relevancia de esta conciencia o sea, yo creo que ese es un punto de convergencia muy relevante y eso también, en, si estamos hablando de intervenciones en grupo intervenciones en organizaciones intervenciones, como ya te comentaba, en grupos interdisciplinarios donde el psicólogo se plantea desde su rol eh, tiene que tener en cuenta estas diferencias desde la información, la experiencia, la historia y la formación y preparación que tiene y cómo esto puede afectar en un otro sí. eso en relación a al tema y bueno otro aspecto importante la bioética eh, en sus inicios y desde siempre ha reflexionado sobre principios y ahí tenemos principios como el de el de no dañar al otro sí. el, el de beneficencia el de no maleficencia sí. el de justicia sí. el de autonomía. autonomía y en ese sentido el tener en cuenta, por ejemplo, si es que estamos trabajando con un paciente vulnerable y lo, lo, hay una posibilidad de internación, que se consideren los derechos de esa persona que se interna y que tenga una calidad de vida adecuada, eh, el tema de no dañar a partir de ciertos, ciertas categorizaciones, por eso es tan importante el tema de evitar el estigma en relación, por ejemplo, a pacientes con, eh, en salud mental, eh, el tema del respeto, de la autonomía, de ver al otro como un sujeto empoderado y que a pesar de estar quizás con algún tipo de eh, vulnerabilidad también tiene un aspecto fuerte y competente entonces vincularse con ese aspecto competente y digno de la persona eso en relación como al, a lo que me planteas en, en, en relación también con esto, cuando eh, nos enfrentamos a un problema bioético a un conflicto, uh -huh. Uh -huh. A un conflicto bioético eh, supongo que las personas que están involucradas eh, eh, tienen algún tipo de proceso psicológico eh, ¿cómo los detecta el, el psicólogo o mejor cuáles son esos procesos psicológicos que se pueden percibir en una persona que se enfrenta a un determinado problema? Al enfrentarse a un problema bioético hay que considerar eh... Desde, ¿Desde dónde se está enfrentando a este, a este problema? Si se está enfrentando él mismo como un profesional, si él mismo está implicado en este problema bioético o si es que está actuando como un profesional frente al problema bioético de un otro. Sí. Y en relación a eso, están los procesos psicológicos eh, que hay que considerar que tienen mucha relación, por ejemplo, con un concepto que yo quisiera relevar acá, que es el concepto de la identidad moral. Actualmente estamos en una época en que... No nosotros construimos, eh, o, o muchos autores plantean que tenemos múltiples identidades y dentro de eso una identidad laboral, una identidad personal, una identidad y así también tenemos una identidad moral, que es aquello, aquel aspecto más estable respecto a cómo vemos la moralidad eh, que nos caracteriza. Y desde esa identidad moral nosotros vamos a tener un cierto razonamiento, vamos a tener una cierta emocionalidad, vamos a tener un cierto... Un, un, ciertas actitudes, ciertos valores que obviamente van a ser relativos a esa persona a partir de su historia, su experiencia uh -huh. y, y esta, eh, esta, aquí es relevante mencionar por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de cómo razonamos, cuáles son las lógicas que hay tras nuestro razonamiento de cómo enfrentamos un problema bioético, uh -huh. cuáles son los argumentos, eh, si hablamos desde la emocionalidad ¿Qué emociones pueden estar afectando? Y ahí tenemos hemos, eh, que pueden ser... Porque la emoción, en el fondo, es lo que nos eh, a, hace actuar. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Lo rechazamos? ¿Nos asustamos? Eh, ¿Nos frustramos? Eh, ¿Sentimos culpabilidad? ¿Sentimos eh, duda? O también lo podemos ver desde emociones positivas, como por ejemplo la emoción de la empatía, de la... De, lo, de, lo, de la compasión, de involucrarnos con el otro. Entonces, en ese sentido, entra otro concepto muy importante en el cual yo creo que aporta la psicología a cómo se enfrentan los, los problemas bioéticos, la, el concepto de empatía, que es la preocupación por el otro. O sea, cuando nosotros enfrentamos un problema bioético, tanto que nos afecta a nosotros, que nos afecta a un otro, o que profesionalmente estemos viendo en un equipo de trabajo, mm. eh, está la preocupación por el otro. O sea, ¿cómo veo yo al otro? ¿Qué sé del otro? ¿Qué, des, qué sé de cómo él ve el mundo? Mm -hmm. Porque yo tengo mi visión de mundo y el otro tiene su otra visión de mundo. Y ahí está también el tema de, los, eh, de, lo, de la bioética, porque justamente la bioética nace en una época, podríamos quizás llamarla de crisis o de incertidumbre, en la que... Eh, no necesaria, donde estamos buscando fórmulas para dar solución a problemas pero quizás el otro est está viendo el mundo de una forma diferente que yo entonces si yo estoy y tengo una posibilidad de influencia tengo que incorporar de alguna medida cómo está pensando el otro eso también es como relevante en relación a lo a lo eh, a estos procesos psicológicos y, y aquí hay un autor que habla por ejemplo de que la conducta moral desarrollada, que es un seguidor de colbert sí. Kohlberg es el... Piaget y Colbert son dos autores que trabajan mucho la evolución de la moralidad, lo estudian con niños. Sí. Y en el fondo ven ciertas etapas de desarrollo, en que hay etapas de ver la moralidad más desde un niño, castigo, obediencia, una etapa adolescente, en la cual incorporamos a los otros, incorporamos ciertas normas, pero luego ya una etapa adulta en la que incorporamos el contrato social, una visión más global de la moralidad. Eso es como las teorías evolutivas donde Colbert es uno de los mayores representantes. Hay un autor que sigue a Colbert, que es Rest, y que plantea que la conducta moral eh, podría caracterizarse como por cuatro aspectos importantes. Uno es la sensibilidad frente a lo que está sucediendo o sea, darnos cuenta que está pasando algo, porque puede estar, puede, podemos estar frente a un problema o un dilema bioético, pero no tener conciencia, o una persona no tener conciencia y otra sí. Entonces, esa sensibilidad es un primer paso. Luego, el razonamiento, o sea, el ser capaz de deliberar sobre esto, el, la motivación, comprometerme con esto. Finalmente, lo que este autor llama el carácter moral, que es el... El llevar esto a una conducta, o sea, saber cómo puedo implementar o cómo puedo solucionar estos problemas bioéticos. Y hay, hay diferencias, o si quieres, qué diferencias puede haber o se pueden apreciar uh -huh. en esas personas que están involucradas en un conflicto bioético, en un problema bioético, sobre todo en relación a, a la importancia eh, relativa que puede tener un asunto en, en ese, un asunto para ellos en ese contexto, la, la intensidad moral que puede tener un asunto para ellos. Claro, y, o sea, cada uno de nosotros ya al ser personas somos seres subjetivos mm. y en ese sentido vamos a enfrentar una problemática en forma diferente y también vamos, la, la problemática tiene a tener una intensidad diferente según nuestra historia, nuestra biografía, nuestra experiencia, nuestra formación mm. también, etcétera. Entonces, en ese sentido, este concepto de la intensidad moral, que también lo desarrolla uno de los seguidores de Colbert, Jones, lo que plantea es que eh, esta diferencia se relaciona con la, con la percepción o cómo percibimos la magnitud de las consecuencias de nuestras acciones en relación a lo bioético. Y en ese sentido, esta, estas consecuencias nosotros las vamos a apreciar en forma diferente Considerando cuán cerca tenemos el problema, cuánto, porque es muy distinto estar hablando de un problema bioético que le ocurre a otros, mm. a un problema bioético que quizás está ocurriendo en mi círculo cercano o quizás en mi círculo familiar. Entonces, en ese sentido, eh, hay temas como eh, la probabilidad de que realmente mi conducta o mi decisión tenga un impacto, mm -hmm. cuán cuán relacionados veo mi conducta con un impacto en un ámbito bioético hay temas como por ejemplo eh, la inmediatez, cuán cerca lo tengo eh, y también temas como el consenso social o sea, yo puedo estar pensando algo o tengo una primera respuesta espontánea pero el consenso social quizás no, piensa otra cosa entonces cómo yo equilibro eso que eh, socialmente o en el grupo en el cual yo me muevo Está validado, eh, ¿cómo compatibilizo con, eso con mi propia opinión? Entonces, todo eso afecta la, a la intensidad con la cual, eh, o sea, la intensidad moral con la cual yo voy a apreciar este problema. Sí, y si, si hablamos de otros profesionales, de, de otras disciplinas, ¿qué aspectos psicológicos crees tú que debe considerar? ese profesional que no, es, que no es psicólogo, que es de otra disciplina distinta, eh, ¿qué aspectos psicológicos se deben considerar en la comprensión de estos problemas bioéticos? Bueno, lo primero es considerar eh, cuánto, o sea, siempre cuando estamos hablando de enf el enfrentar un problema bioético y relacionado con el tema psicológico, tenemos que pensar siempre que tanto lo psicológico como lo bioético nos afecta a nosotros y también afecta a los otros entonces en ese sentido considerar primero cómo me está afectando a mí esto y cómo eh, yo estoy viendo el asunto por ejemplo yo puedo tener eh, cierta opinión sobre el aborto pero ante un caso cercano puede que mi opinión varíe porque de alguna forma eso me está afectando a mí entonces el considerar primero el tema consigo mismo Después considerar el tema Cómo esto afecta a los otros A los otros cercanos o al grupo que, En el cual estamos trabajando Y un tercer nivel Es cómo esto afecta socialmente O sea, yo puedo estar de acuerdo Por ejemplo con De acuerdo o no En realidad con el tema de cierta vacuna y, Pero el procedimiento Como esto se está socializando Implementando, gestionando Puede que yo no lo comparta Entonces ahí puedo entrar en un dilema Cómo, lo, cómo esto puede impactar socialmente una decisión en la que quizás yo soy parte. Y bueno, también cómo manejo mis propias emociones, cómo manejo mi... Generalmente la emocionalidad muchas veces se deja fuera, ¿no? Estamos siempre más bien en un mundo racional, en el cual cada día le damos un poco más espacio a las emociones, pero en general es un aspecto que se deja un poco fuera. Y siempre hay un aspecto emocional que emerge. Entonces, ¿cómo manejo yo mi propia racionalidad, mis propias emociones, mis actitudes, en general, frente a este tipo de problemas? Sí. Sí. Ahora agregaría yo acá ciertos elementos que también es importante para todo profesional, el tener, por ejemplo, la conciencia de lo que es estar enfermo. Porque muchas veces uno dice, eh, yo, estoy, yo trabajo con enfermos, pero nunca he estado muy enfermo. ¿Cómo entiendo yo al otro, por ejemplo? el tema de la conciencia de la vulnerabilidad sí. el, la conciencia de, de las percepciones distintas que tenemos todos el, el incorporar dentro de nuestra reflexión el, el tema de la percepción sí. interpersonal, cómo nos percibimos o cómo percibimos un problema y ahí integramos nuevamente la intensidad moral o sea, sí. esta percepción va a variar según la intensidad con la cual nosotros estemos enfrentando un problema sí. otro tema es, eh, por ejemplo, tener eh, claras... Eh, yo creo que en este tema de lo, de lo bioético es muy importante la interdisciplinariedad y en ese sentido cómo integramos eh, distintas eh, formas de ver la, eh, los problemas y las categorías. Y ahí también lo psicológico puede aportar en relación a, un poco a lo que hablábamos, la apertura al otro. Ya no solo apertura hacia la vulnerabilidad, sino que apertura quizás a otro profesional. Ahí mencionabas ahora el ejemplo del el caso del aborto, de la vacuna... ¿Y ...¿hay algún ejemplo concreto... ...en el que tú te hayas visto involucrada... ...nos puedas contar cómo... ...se resolvió o ...o qué es lo que se hizo en un determinado caso? Eh, a ver, yo creo que temas... ...sobre... Eh, ...bioéticos, el tema es amplísimo... ...ustedes sí. son más expertos que yo en eso... O ...se trabajan aquí en esto... Eh, ...quisiera... ...relevar un poco la... ...el tema de, por ejemplo la internación psiquiátrica. Cuando internas a una persona y porque la persona obviamente ya no funciona en el medio y es necesario que se interne, y, pero la, la pérdida a veces de la autonomía que tiene en estas situaciones y cómo quedas en manos de otros. Y en ese sentido, por ejemplo, un testimonio que tengo hace poco tiempo de una persona que, estuvo, que es profesional, eh, profesora, un diagnóstico de depresión, que estuvo interno en dos centros relativamente en forma seguida. Y en la primera, en el primer centro, eh, yo le pedí que me describiera cómo se había, ambos privados, cómo se había sentido. Y me, me dio el concepto de como en una manada, sí. sin ningún derecho y absolutamente en manos de otros, y en un espacio donde las condiciones higiénicas no eran la, aquellas para sanarse pero yo no tenía la posibilidad de expresarlo porque no era escuchada en el segundo centro eh, donde eh, en el fondo los procedimientos son los mismos uno firma los mismos papeles para entrar a estos centros en los cuales quedas en manos de un tutor pero eh, esta persona eh, comenta que se siente tratada como persona en el fondo se respeta su dignidad es eh, es, eh, observa la preocupación, o sea, las personas que dirigen el centro están presentes, uh -huh. entonces hay una, hay una percepción de que realmente la gente se está haciendo cargo de él, sí. y el ser tratado como persona, uh -huh. ese es un ejemplo que podría dar. Eh, dilemas o temas eh, bioéticos también, en mucho tiempo participé yo en una comisión de prevención de VIH-Sida, uh -huh. que era una comisión interuniversitaria, ...formada por cuatro universidades de la región de Valparaíso... ...en la cual teníamos eh, representantes de universidades estatales... ...una universidad católica y una, provida, una privada tradicional... Y en, ese, y, ...y en esa misma comisión, eh, que era una comisión interdisciplinaria... Uh -huh. ...que nace en los tiempos en que recién se dan los primeros pasos... ...en, en relación al tema del VIH-Sida... Eh, ...como respuesta para realizar un tema preventivo en los universitarios... Eh, tuvimos muchísimas discusiones por el tema justamente eh, valorico distinto de cada una de estas universidades uh -huh. entonces en llegar a acuerdo cómo realizar las campañas eh, donde algunas valora, validaban ciertos temas y otros no como por ejemplo el uso del preservativo que actualmente uh -huh. es algo validado pero 10 años atrás no era algo tan vacío 15 años atrás uh -huh. o cuando parte esta comisión 1900 87 eran temas mucho más complejos de tratar En el... A propósito, a propósito de eso, ¿cómo cómo se puede enfrentar todo esto? ¿Cómo, ante que has contado ya algunos problemas bioéticos que, que, que surgen, digamos, en, uh -huh. en la actividad del psicólogo eh, ¿Cómo se puede manejar todo esto? Has mencionado el internamiento en un hospital eh, sí. se me ocurre a mí cuando uno tiene que sujetar ...a los enfermos con ligaduras, para que no, se, no lesionen a otros... ...que no se lesionen a ellos mismos... ...¿cómo se aborda todo esto desde el punto de vista práctico... ...y desde el punto de vista teórico también? ¿Es fácil de, de justificar que a una persona adulta se la puede atar... ...porque tiene tal o cual problema psicológico? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo aborda el psicólogo? ¿Cómo, cómo se enfrenta a todo esto? Bueno, el psicólogo en el fondo... Eh se tiene que plantear siempre desde la dignidad de la persona desde temas como el, el ser honesto, el ser claro el ser objetivo en la entrega de información el, el ser competente en el área en el cual es, eh, se está manejando eh, eh, fundamental la atención, o sea, la atención a la persona que esa atención sea adecuada, digna, etcétera y, y hay dos temas que yo quisiera darle importancia, que es el secreto profesional y la confidencialidad. Okay. Porque ahí también, por ejemplo, el psicólogo, eh, eh, si vamos al código de ética del Colegio de Psicólogos de Chile, eh, este secreto profesional se debe manejar durante toda la vida uh -huh. y solamente se puede, eh, digamos, eh, entregar cierta información cuando hay una orden judicial expresa. ...o cuando la persona que entregó el secreto profesional lo permite por escrito. Eh, lo mismo el tema de la confidencialidad. O sea, el tema de la confidencialidad yo creo que es un tema más allá del, del, de la atención clínica propiamente tal... Eh, ...abarca muchos otros temas, como por ejemplo la, las investigaciones con personas... Eh, las investigaciones sobre salud mental, en las cuales yo también he estado, en algún minuto me he visto frente a problemas eh, bioéticos, por ejemplo, eh, cuando alguien desea realizar una investigación en el ámbito de salud mental y qué sucede después con esa información. Eh, ¿Quién va a leer esa información? Entonces, en ese sentido... Eh, Toda la información que se pone por escrito relativa a la salud mental uh -huh. hay que tener un cuidado eh, un intenso en relación a qué, eh, dónde va a estar uh -huh. esa información, quién la va a ver y en ese sentido eh, este tipo de problemas ocurren muy frecuentemente. Yo trabajo fundamentalmente en el ámbito universitario y muchas veces a alguien se le ocurre una idea de hacer algo, a alguien me refiero no del ámbito de la salud mental ni del ámbito de la... Eh, bioética sino que estamos pensando un, un profesional que quiere trabajar salud mental en la universidad y plantean investigaciones donde tenemos que eh, pararlas digamos, sí. y limitarlas justamente por este manejo de la información sí. y, y yo a eso agregaría también el tema actual por ejemplo de redes sociales sí. el tema de fichas electrónicas el tema de de esta, esta información que está en internet o que está en el computador, eh, ¿qué pasa con eso? o sea ¿Quién la ve? ¿Dónde tú pones el diagnóstico? ¿Y quién va a leer ese diagnóstico? Eh, en ese sentido, yo también he vivido, eh, fundamentalmente en el ámbito universitario, la evolución del papel a lo digital. Y en lo digital, eh, fácilmente perdemos un poco y eh, se pone en riesgo la confidencialidad. En, en esto a lo que te referías, de los proyectos de investigación y el papel de los comités de ética, ¿es fundamental? Fundamental, fundamental, o sea, y y ese, en ese sentido cuando el comité de ética porque en, los, en, los, en las investigaciones eh, propiamente académicas en general ese comité de ética está claramente definido sí. pero a veces hay investigaciones no lideradas por un departamento académico pero sí por un sí. departamento universitario sí. y qué sucede con, esas, eh, con esa información entonces en ese sentido ahí cada día creo que es más relevante eh, realmente la interdisciplinariedad el, el que estas decisiones no las tome una persona, que sean consensuadas, porque la problemática bioética en sí es una problemática tan compleja que no hay un experto, sino que se necesita consensuar una, una respuesta. ¿Y, ¿Y en tu opinión, qué eh, singularidades tiene la época en la que vivimos, el, el país en el que estamos, eh, qué singularidades tienen Relevancia para todo esto, todos estos problemas de los que hemos hablado. ¿Qué destacarías tú? A ver, yo creo que vivimos en una época de cambio vertiginoso uh -huh. en que, si yo pienso solo en mi vida profesional, eh, las formas de trabajar han cambiado muchísimo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, una, bueno, además de está a decir la globalización, uh -huh. eh, en ciertas ocasiones. Ciertas tendencias predominantes con las cuales podemos o no estar de acuerdo, la hipertecnologización. Eh, y yo agregaría un concepto que es, eh, que, que es un concepto alemán, que es la Unsicherheit, que es la inseguridad, que incorpora inseguridad, incertidumbre y desprotección. O sea, vivimos en una época, como lo que llaman autores como Beck, Baumann, de riesgo. O sea, es un riesgo constante en la cual por una parte tenemos una mayor opción de tomar decisiones o una aparente opción de tomar decisiones por nuestra vida. De hecho, nuestra vida actualmente se puede individualizar mucho más que antes. Antes la vida estaba mucho más eh, definida por ciertos aspectos contextuales. Ahora tenemos más opción de elegir, pero eso mismo también implica ciertos riesgos y ciertos riesgos que... ...pueden ser buenas o malas decisiones... ...o decisiones con consecuencias positivas o consecuencias negativas... ...volviendo al tema de las consecuencias de nuestros actos... ...y de cómo nos responsabilizamos de nuestros actos... ...y en ese sentido... ...creo que vivimos en una época... ...en la que hay falta de claridad... ...falta de referentes... Eh, ...donde, por ejemplo... ...cuando hablamos de liderazgo... ...hay ciertas teorías que hablan de... Eh, ...hay un concepto que es el liderazgo adaptativo... Ya no basta un liderazgo como lo de años atrás, sino que necesitamos un liderazgo adaptativo que permite enfrentar problemas nuevos. Nos enfrentamos a problemas donde no existen precedentes. Entonces, en ese sentido, eh, por eso la necesidad de trabajarlos eh, interdisciplinariamente y no que sea una persona la que decía. sino que problemas que, como no existen, Precedente, no hay respuestas conocidas, no existe una respuesta técnica exclusiva. Necesitamos una respuesta que incorpore lo técnico, incorpore la experticia, incorpore la experiencia de la formación, pero también incorpore el criterio, incorpore la, la posibilidad de consensuar, de integrar, etc. Entonces, yo creo que este tiempo de incertidumbre en el que vivimos, eh, justamente bueno es el tiempo que en el cual se habla de bioética sí. y por eso el tema de la bioética eh, cada vez más importante y, y si pensamos de hecho en relación a esta misma entrevista estuve reflexionando ética y bioética casi todo es bioético actualmente porque en cierto plano eh, afectamos de algún modo a la vida sí. y, y nosotros cada uno en su rol profesional eh, de algún modo nos topamos con la bioética sí. entonces en ese sentido creo que es una disciplina muy actual que busca respuestas para una época donde una época sin respuestas o donde las respuestas no están tan claras como antes y donde hay que buscar consensos el, en un libro relativamente reciente de Sabulescu que se tradujo al, al español con el título de decisiones peligrosas claro que son decisiones peligrosas decisiones peligrosas y donde no hay un camino correcto en ocasiones claro. Y por eso el tema de los casos O sea, podemos tener una cierta percepción Cierta opinión Una cierta respuesta para un caso Pero otro caso puede tener cierta variabilidad Y la respuesta al enfrentamiento Va a ser otro Sin duda. Bien, eh, como hacemos Habitualmente en estos seminarios eh, Abrimos la posibilidad De que el público Asistente haga preguntas A nuestra invitada la, bueno, muchas gracias por la exposición, muy interesante los temas que tocaste, muy, muy provocadora. Y bueno, eh, voy a declarar inmediatamente mi deformación profesional, estoy trabajando VIH, justamente ¿Ah, porque ¿sí? me gustaba, claro, cruces, justamente como volver a culturizar la, la enfermedad, porque a veces se, se olvida la biomedicina, que la medicina cumple un rol social y que tiene un... En el aspecto cultural, es un poco la tesis que estoy trabajando por lo menos. Ah, buenísimo. Y me interesaba también saber un poco más de tu experiencia, si podrías quizás elaborar un poco eh, cómo ha sido tu contacto con la enfermedad desde tu profesión, digamos, y también cómo has visto eh, que la bioética se correlaciona o, o tiene un, un factor eh, que influir, si acaso lo tiene. O sea, a ver, mi contacto con, yo trabajé desde el año... Eh, 2000 hasta el 2015 en este tema del VIH y, y por lo tanto tuve 15 años eh, donde pude ver la evolución eh, del enfrentamiento de cómo se manejaba la prevención, del lenguaje incluso de las consecuencias porque actualmente ya la medicina ha dado más respuestas que las que había 15 años atrás o sea más de 15, 18 entonces, eh, es un tema muy interesante porque cuando esto, este, en, el, en, el proye en el programa en el que yo trabajé, parte el año 87. Entonces, eh, y parte es una doctora que lo, que lo lidera, que estuvo en los primeros congresos donde se habló del tema, entonces, eh, cuando esto era algo absolutamente nuevo y con muchos elementos desconocidos. Eh, y, y lo interesante, yo me integro el año 2000. ...entonces el programa ya existía una cierta cantidad de años... ...y lo interesante es que se enfrentaba... ...desde una visión realmente interdisciplinaria... ...o sea teníamos en una, en una misma comisión... ...teníamos a un médico, a un biólogo... Eh, ...a una trabajadora social y en mi caso a una psicóloga... ...entonces teníamos realmente la integración... ...de lo biológico y de lo cultural, psicosocial digamos... Eh, ...y en ese sentido... Uh -huh. eh, ...este tema siempre lo tuvimos que ver integrando ambos aspectos... ...porque había aspectos sumamente vinculados con lo biológico... ...desde el tema del el test, que yo pude ver cómo fue cambiando el periodo de ventana... ...por ejemplo, partió seis meses hasta llegar ahora prácticamente casi nada... ...entonces, eh, pero esto siempre iba acompañado eh, con el tema psicosocial-cultural... Eh, ...por ejemplo, eh, yo fui parte de cuando comenzó a ser obligatoria la consejería previa y post que se realiza a las personas que se hacen el test. Fui parte de la del cambio conceptualización, o sea, de hablar de vivir con, o sea, de hablar de tener o de estar enfermo a, a hablar de vivir con VIH. Y y cómo el lenguaje era un tema clave en esto, porque por eso el VIH es, yo creo que un, un, nos dio la oportunidad de integrar aspectos y de enfrentar un problema nuevo y de darnos cuenta cómo podíamos aquí, por ejemplo, abrirnos al otro eh, lograr consensos que no eran fáciles porque acá igual había temas políticos, temas sociales eh, que se mezclaban y, y en ocasiones podía haber una visión médica absolutamente diferente a la visión psicosocial y cómo llegábamos a acuerdos además estábamos trabajando VIH en jóvenes entonces eh, cómo trabajas con el tema de la sexualidad, eh, en una, actualmente ya es mucho más fácil, pues se les digo, o sea, yo hablo de una época en que el uso del condono del preservativo no era algo eh, masivo ni aceptado por todos como actualmente, o prácticamente por todos. Eh, entonces, eh, ¿cómo llegas a jóvenes en estos temas? Un tema, además de VIH te hace reflexionar sobre la intimidad, te hace reflexionar, o sea, hay un componente eh, muy interesante de lo humano realmente. Eh, y Bueno, además yo quisiera destacar que cuando yo parto con esto, partí como joven profesional, no con mucha experiencia. Entonces, obviamente cuando uno parte, va a todas las oportunidades que tenía. O sea, yo fui, eh, por supuesto participé en lo que eran las temas, instancias propiamente académicas, pero también fui, por ejemplo, a los lugares donde, a, a los centros donde se, se trabajaba con personas que vivían con VIH. Y, por ejemplo, tuve la experiencia de llegar a un lugar y lo primero es que no, que no querían nada conmigo. O sea, ¿qué estás haciendo acá? O sea, ¿qué sabes tú de esto? Y en realidad, ¿qué sabía yo si era una no. joven profesional? sin mucha experiencia pero con mucha motivación entonces en ese sentido y después ir ahí y, y conversar con esta gente lograr que te abran la puerta ahí entra el tema de la empatía lo que hablábamos la apertura al otro el, la humildad también o sea el demostrar que tú realmente no sabes mucho y que pero si sí estás dispuesto a colaborar y que como esto es algo nuevo eh, la idea es colaborar desde lo poco que uno sabe o de esa formación en ese minuto como psicóloga que yo tenía eh, pero en relación al experto, que eran ellos, ellos eran los que estaban viviendo con el tema. Y la persona momentos muy eh, emotivos, era una monja que se había dedicado a este tema. que Tenía un centro ahí en... en y bueno, yo, actividades que yo organizaba en la universidad, ellos eran los primeros en venir, eh, súper comprometidos. Entonces, realmente yo diría, y yo tengo colegas con los que actualmente todavía trabajo y que nuestros inicios profesionales fueron en este tema. Y yo creo que ahí descubrimos esta integración entre lo biológico y lo psicosocial en algo sumamente práctico. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, si podría contrapreguntar un segundo. ¿Sí? Eh, un poco siguiendo la línea antes de cambiar de tema, también preguntarte si acaso caso podría elaborar un poco cómo percibes tú ese primer momento en relación a el, tu ingreso profesional y a este contacto tan interesante entre lo bio, propiamente biológico y lo psicosocial y quizás hacia, hacia tú, cuando terminas de colaborar eh, en, en este espacio, digamos, en eh, 2015 al parecer dijiste, o sea, tú notas cuál es, es tu diagnóstico, obviamente hubo muchos cambios en nuestra sociedad, pero un poco cómo percibes tú desde que entraste, quizás al momento en el que ya no estás vinculada tan directamente el cambio quizás en la percepción o en, o, en, o, o, o en la forma de trabajo en torno al tema VIH, ¿tú podrías elaborar un poco ese tránsito? Sí, o sea yo creo que fue un tránsito sumamente interesante creo que en un inicio las dificultades eran otras o sea había ciertas dificultades de ciertas actividades quizás era complicado realizarla, había muchos prejuicios yo creo que eso disminuyó con el tiempo o sea, con los tiempos la sociedad se abrió, eh, se integraron nuevos temas, este tema era uno más dentro de muchos que se trabajan en relación a, a problemáticas. Eh, la, eh, el bueno, Yo trabajé mucho con estudiantes, el, el motivar a estudiantes a trabajar como monitores, como tutores o como colaboradores en este tema, eh, también fue una de las experiencias muy interesantes, porque realmente logramos comprometer a, estu a jóvenes que aportan a, a otros jóvenes, o sea, todo lo que es el tema de los pares, que en general está comprobado que es la mejor forma de llegar a un otro, porque el par llega desde, desde el mismo lenguaje, desde la misma experiencia, desde el mismo momento de vida, etc. En cambio, eh, entonces, ese trabajo como con pares, yo creo que fue un trabajo muy bonito a lo largo de los años y que fue haciéndose, yo diría, más fácil, porque eh, había más uh -huh. apertura en general de participar en actividades eh, instancias de sensibilización porque la, este tipo de tema hay que trabajarlo con sensibilización y para eso necesitas el, que te abran puertas y estos temas siempre también yo los viví mucho desde fuera de la sala de clases por ejemplo y, y la universidad lo relevante que hace o sea su rol es la sala de clases o sea no, o más bien su rol se transmite fundamentalmente en la sala de clases entonces todo lo que está fuera no se considera tan importante. Entonces, uno de mis desafíos fue tratar de lograr integrarlo de algún modo a la sala de clases. Ya sea a través de cursos, a través de módulos, porque la, la charla nadie, o mucha gente no va a la charla en general. En cambio, si uno eh, integra esto en una clase, eh, generas inmediatamente interés, porque es un tema que a los chicos les importa, el tema de la sexualidad, el tema de la prevención, etc. Eso. Entonces, yo diría que eh, por una parte, se fue facilitando en un cierto sentido porque, porque cambió la sociedad y se abrió la conversación. Pero, por otra parte, se fue perdiendo la, la, O sea, se fue como despatologizando y, y se fue perdiendo la percepción de riesgo. Y en ese sentido, de hecho, al pasar de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, se le dio menos importancia. ...y en ese sentido disminuyó el impacto que podíamos realizar en la prevención... ...porque antes estábamos trabajando con un tema aquí, te puedes morir... ...en cambio ahora, bueno, aún puede ser mortal... ...pero ya hay otras opciones eh, mucho más crónicos... ...y eso eh, dificulta eh, el tema de la prevención... ...y si podemos ver ahora las estadísticas dicen que igual ha aumentado... ...entonces eh, la percepción de riesgo en Chile ha disminuido... ...y eso es un problema que antes se vivió en Europa... Porque en Europa, previamente, bueno, siempre viven muchas cosas previamente, eh, ya habían perdido un poco la percepción de riesgo. Al, al, al, al mejorar por una parte la parte médica, eh, como que la gente cree que no es tan relevante cuidarse. Ahora, lo otro que quiero, quisiera como enfatizar de mi experiencia, creo que a partir del VIH se generaron grandes conversaciones, eh, yo diría bioéticas, donde incorporábamos lo biológico y lo cultural. El mismo placebo, por ejemplo, en la <coughs> población, me imagino que en un fue una discusión importante. Por ejemplo, claro. Entonces, sí, y bueno, yo también rescato, rescato mucho de esta experiencia la interdisciplinariedad. Y, la, y yo y no puedo negar que al principio fue difícil, <risa> fue difícil. Y, pero esa riqueza de poder llegar a un acuerdo con un otro de otra profesión, creo que es fundamental para esta época de riesgo postmoderna o modernidad líquida o como la llamemos, pero se necesita esta interdisciplinaridad y en ese sentido la apertura al otro y la, el respeto al otro también, o sea que el otro quizás lo está viendo de otra forma pero tiene su argumentación desde su disciplina. No, no. ¿Y tú estás, disculpa, haciendo tu tesis en esto? ¿o? Eh, para el programa de magisterio en Biobética. Ah, buenísimo. Si quieres, en algún momento te puedes vincular a esta comisión. Sigue existiendo, sí. siguen trabajando. Cuando termine la, el sí. curso, te voy a pedir tu contacto. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eh, tengo una pregunta, pero ¿no? antes quería hacer una acotación con respecto a eso. Yo soy geriatra. Ya llevo mucho tiempo siendo geriatra. Y me llama la atención que cuando hablan de HIV, siempre hablan. Y nosotros los geriatras que ya llevamos un buen tiempo, al principio no teníamos ninguna formación en esta enfermedad, porque, puesto que no era nuestra. Claro. Era tanto como hablar de un aborto. Sí. Eh, y actualmente nosotros hemos tenido que estudiar el HIV, porque no teníamos idea, porque ya tenemos población geriátrica con HIV. Claro. Y lo peor, tenemos los sobrevivientes de la primera generación que no tuvieron tratamiento, pero... Porque eran fuertes, sobrevivieron, no tuvieron tratamiento porque no existían. Entonces, están muy lesionados, no son muchos, pero, claro. pero llegan. Y aunque suena sorprendente, llegan muchos casos que debutan después de los 60, después de los 70. quizás no usan la palabra mucho, pero sí hay. Hay, hay casos. Entonces, también sería importante que extendieran un poco, porque ahí. Sí que hay cosas culturales súper importantes. Recuerdo muy bien el caso de una señora, que podría ser no sé, mi abuela, tenía 75 años. Su marido muere en el hospital y buscando la causa de su muerte. Eh, tenía HIV el marido, y obvio que se la hacen a ella, y ella tenía HIV. Para ella, una mujer de... Creo que tener 71, 72 años fue algo. Un golpe terrible. Que, porque de, dónde, fuerte, ¿De dónde? Porque para ella era esto algo de otro mundo, ajeno, uh -huh. totalmente ajeno, totalmente ajeno a ella, que jamás le iba a pasar y le pasó. Entonces, eso. Pero el otro tema que quería. Disculpa, para completar eso, eh, sí, encuentro. Tienes toda la razón que esto es un tema transversal. Eh, Aquí yo tengo más bien la experiencia en jóvenes porque trabajaba en una universidad, porque la población, la mayoría, son jóvenes. Pero, pero efectivamente, las estadísticas hay que mirarlas con mucho detalle, porque generalmente se difunden ciertos aspectos para... Eh, fortalecer ciertas campañas, pero deja fuera aspectos sumamente importantes, y por ejemplo en poblaciones donde es mucho más difícil trabajar la prevención porque culturalmente el condón o preservativo no está eh, no es parte de su habitualidad, en cambio entonces en ese sentido encuentro muy bueno el aporte Perdón. y lo otro que es, que es diferente el tema que tú hablaste sobre la autonomía, la disciplina una de las grandes, yo creo que la enfermedad en geriatría es la soledad, ¿bien? Esa es la principal eh, enfermedad. Y, la, y el efecto, porque no quiero nombrarlo como enfermedad, el efecto que hay en geriatría es la pérdida de la dignidad. Esa pérdida de la dignidad está basada en la pérdida de la autonomía, en que estamos en una sociedad, yo he tenido la fortuna de trabajar y estudiar en otras culturas, me formé en Italia y trabajé en Suecia. Entonces tengo otra visión de lo que es eh, los viejos. Pero la, aquí en Chile existe un, una, una protección tan extrema que el pobre viejo pierde toda su autonomía sí. y lo pierde todo es que pierde la dignidad y él se autoconvence. Ayer mismo tuve que hablar con una señora que no un CEA terminal y me dice, no, doctor, pero es que hable con mis hijos. No, señora, ¿eso es usted la que tiene que tomar la determinación sí. de lo que le estamos proponiendo. No, hable con mis hijos. Entonces, no sé cómo podríamos trabajar la parte cultural para dar más empoderamiento. Empoderamiento a los viejos que ya están viejos quizás sí. nosotros cuando lleguemos a ser viejos vamos a estar más empoderados pero los actuales, los que sí. yo atiendo los que mi generación atiende sí. ellos no sienten que no tienen ningún poder entonces sí. ahí veo el gran problema una es la soledad la soledad como enfermedad y dos, la falta de autonomía y de, de dignidad sí. en este momento en Chile envejecer es un envejecer indigno Pobre e indiferente para el resto de la población. Sí. Perdón sí. que sea tan como que dé como malas noticias, pero eso es lo que yo veo. No, es verdad. Y yo trabajo 44 horas en un hospital público hace miles de años y, y es lo que veo, lo que existe. Sí. Entonces, no sé cómo podemos hacer algo para devolverle la dignidad <coughs> a, los, a los de ahora. Porque los futuros ya, ya vienen más empoderados. Sí. Los chiquillos jóvenes, cuando sean viejos, van bueno, a estar muy empoderados. Sí. Pero a mí me interesan mis pacientes de ahora. Sí. Voy a ver de aquí a 10 años más. Cómo empoderarlos. Sí. Cómo hacer que la familia respete sus deseos. Sí. Cómo. Hay ancianos que han dicho: Yo no quiero UTI, yo no quiero UTI. Y los hijos insisten y nos. Ahí está nos amenazan con las penas del infierno si nos entubamos a la paciente, la metemos en ventilador y, y está un en el ventilador y se murió. Claro. ¿Sí? Entonces, esa la distancia: dejar la vida, alargar claro, la vida. Aquí prima más el dolor de perder al papá o la mamá, que es legítimo. Y, y, pero egoísta. Pero egoísta, o sea, eso es egoísta, muy legítimo, pero muy egoísta que el buen morir, sí. ¿ya? que el, bueno, el concepto de muerte también que hay en Chile eh, o en la cultura sudamericana sí. es un concepto horrible, o sea, es el fin, la muerte, o sea, es el fin, pero es algo malo, y no, la muerte es un proceso de vida, sí. tenemos ancianos dementes, por ejemplo, la demencia tiene siete escala, de ese, se llama de uh uno -huh. al 7, la siete es la máxima. Uh -huh. El abuelo que está postrado, que ya no habla, que es un vegetal, uh -huh. que está generalmente muy contracturado, y de que se mueren, se mueren de neumonía. Y en ese momento, lo que yo discuto siempre en el hospital, esto no es una enfermedad, no está enfermo, uh -huh. de de neumonia, no, no está enfermo, es el proceso natural de la demencia, porque nadie se muere de demencia, se mueren de uh -huh. proceso infeccioso, que son dos. Y, Ingresión del trans urinario o neumonía No se trata, se deja ahí tranquilito, se le da oxígeno. Si tiene dolor se le da algún analgésico. Eh, tenemos una unidad del cual morir, pero no se, incluso no se les permite morir tranquilo. Sí. Mira, y a propósito de lo que tú dices, eh, yo creo que el primer tema es eh, la soledad es un tema que también en este último, en este, justamente en estos últimos días ha aparecido mucho en los medios de hecho hay ministerios en ciertos países de la soledad es un tema que ha ido creciendo o sea la modernidad lleva a la soledad porque antes estábamos siempre en el clan de alguna forma estábamos todos juntos bajo un mismo espacio en cambio la modernidad lleva a la soledad y agregado en una cultura como la nuestra en la que no se ha entrenado la autonomía en, en etapas más jóvenes eh, ...llega a esta situación eh, en las personas mayores... ...entonces, en ese sentido... ...creo que un poco lo que mencioné... ...en relación a esta... Eh, ...la relación de poder que hay entre eh, profesional... ...y paciente o cliente... ...y la relación de poder que hay en este minuto... ...entre estos hijos y estos padres... Eh, ...habría que reflexionar sobre ella... ...y ver cómo eh, darle nuevamente el poder que merecen y que tienen, o que ellos reconozcan su poder, eh, que aún tienen. Porque por lo que tú, me de tú describes son pacientes que sí podrían tomar decisiones. O sea, son pacientes hábiles, digamos. En ese sentido eh, entraríamos en el tema de, yo creo, de la eh, educación, sensibilización de grupos. O sea, habría que trabajar de alguna forma ahí la sensibilización por una, sensibilización por una parte de estos hijos, y también eh, de estos adultos mayores. Yo no sé si existe posibilidad ahí de cursos, talleres, algún tipo de... Sí, siempre existe. Yo creo que también eh, hay que hacer una educación en el caso de, de, de cómo es diagnóstico a mis colegas. Claro. Porque los, los diagnósticos los manejamos los médicos. Entonces, nosotros, a nuestra unidad llegan los pacientes con el diagnóstico hecho, porque vienen con un cáncer terminal. Uh -huh. Y lo más sorprendente es que toda la familia sabe, pero el paciente no sabe. Claro. Y lo primero que sobre todo si son hijas, no, no sé por qué, porque tal vez porque la mujer es más protectora, no sé. Pero sobre todo si son hijas, lo primero que dice, doctor, doctor, mi papito no puede saber lo que tiene. Y no entienden que un hombre de 80 años, 85 años, es sabio, tiene una sabiduría Intuye. increíble que la acumuló durante 85 años, no le tiene miedo a la muerte y tiene el derecho a hacer lo que quiera con el mes que le queda con los dos meses que le queda, incluso con la semana que le queda. Pero esa que nosotros llamamos la ¿no? bueno, no, compilación del silencio, un nombre que nosotros le pusimos, es algo pero muy común y sobre, se da mucho cuando son hijas y el paciente es el padre. Claro. No, mi papito no, no puede saber, no puede saber. Mm. Pero, bueno, nosotros en ese aspecto respetamos, le, respetamos al paciente, se lo decimos, la familia siempre se enoja. No han acusado de nada, de, de todo, que no tienen ningún nacido, pero... Como dices tú, la intuición es la experiencia depurada. O sea, uno a partir de la experiencia va desarrollando la intuición y en ese sentido los viejos tienen justamente más intuición que nadie. Y además, sí, o sea, yo creo que lo que tú planteas es eh, un tema muy actual, contingente y en crecimiento. Porque creo que así quizás los jóvenes de ahora son más autónomos T ...tampoco nadie se prepara para la vejez... ...y la vejez eh, llega antes de lo pensado... ...de hecho la vida cada vez avanzando en los años... ...se hace más corta ¿no? y pasa más rápido... ...en ese sentido como que no nos preparamos para la vejez... ...como cultura a nuestro país... ...entonces en ese sentido es un elemento cultural a abordar... ...creo que con urgencia... ...pensando en, eh, a través de sensibilización, educación... ...y ahí lo clave... Eh, ...además de a los afectados... es ciertos liderazgos. O sea, si quieres trabajar eh, cambios en, este, en estos ámbitos hay que trabajar con ciertos actores claves, en primer lugar, que puedan impulsar de algún modo una mayor conciencia al respecto. Entonces, como mencionas los colegas, habría que ver quiénes son los actores claves que pudieran transmitir esto. Pero sí creo que es fundamental porque darle una vejez digna y una muerte digna, y un saber morir e incorporar la, la muerte como parte de la vida es esencial. Y ahí entra el tema, que también es, cada día trabajamos más que el tema, yo diría dos, dos partes de un mismo tema. Eh, la calidad de vida, que es un concepto que viene más de la economía, pero que también se lleva a lo psicosocial, que habla de que ya no basta con sobrevivir, ¿no es cierto? Tenemos que tener ciertos elementos para vivir relativamente bien y el bienestar subjetivo. O sea, ¿cómo me siento yo? Porque eh, una cosa es que yo pueda tener ciertas condiciones materiales, pero la soledad... ...no hay condiciones materiales que puedan eh, manejar la soledad... ...entonces este concepto de bienestar subjetivo... ...es un concepto que también está eh, desarrollándose cada vez más... ...o sea, cómo se está sintiendo esta persona... Y, y, ...y al ser digna, qué decisiones puede tomar... ...cuál es su posibilidad de influencia... ...cómo puede decidir sobre su vida... ...y como dices tú, o sea, quiero o no ser entubado... ...eso debiera decidirlo la persona... ...y la mayoría de los, las personas mayores no quieren ser en tu aspo, no. ya quieren partir, porque también están cansados porque es natural. y han cumplido han cumplido un ciclo uh -huh. sí. no yo creo que ese tema de la soledad es un temazo un temazo, y que no es solo de los viejos, ¿eh? está aumentando en, en general en las, en las sociedades modernas o postmodernas Pero, ¿sí, no, respecto a la soledad algo positivo mientras más bajos el nivel socioeconómico, menos soledad sí porque es muy común que nuestros viejos de repente de son solitos, mm. tienen hijos porque fueron solteros, pero trae la vecina. Mm. Y después lo trae la otra vecina porque se turna. ¿Sí? Y en otros niveles no, no, no pasa eso. Por eso pasa un poco como con las alergias. O sea, mientras más desarrollado eh, aparecen... Claro, porque la, la, la contención social eh, la vecina, las redes, en el fondo, espontáneas, es uno de los gran... el apoyo social es uno de los grandes factores protectores frente a la salud mental en general. El, el apoyo social es clave y, y en el sentido también que trabajo en distintas universidades en la región de valparaíso puedo distinguir, por ejemplo, entre una universidad más compleja en sentido socialmente, eh, en ocasiones hay mayor apoyo social que ciertas universidades con más recursos, pero mucho más soledad. El apoyo social es un factor protector fundamental. Que... ¿Alguna otra cuestión. A mí sí, me quedó dando vuelta cuando mencionaste acerca de la internalización psiquiátrica, ah. por lo que una... uh -huh. De hecho, tenía citado acá su frase, se, se las voy a leer. Sí. La entrevisté justo ayer para ustedes. Sí. <risa> <risa> pérdida de autonomía Estuvo internada, internada en dos oportunidades y probablemente sigo, siguió con medicamentos y nos cuestionaba acerca de la autonomía después de haber sido dada de arte y haber continuado con el tratamiento psiquiátrico en el fondo es igual existe una dependencia con el tratamiento entonces, ¿qué pasa con la autonomía de ella después de eso? acá hay un tema, a ver, yo diría que la autonomía del paciente psiquiátrico es un gran tema sí y donde en Chile hay unos tremendos vacíos y poca claridad. Hace poco, a propósito lo mismo, estuve en un caso de una persona con una urgencia psiquiátrica en una familia que no tenía ningún tipo de manejo de este tipo de problemáticas, no había una historia ni experiencia ni nada, la llevan al, eh, la llevan al centro privado más cercano y en ese centro privado no hay psiquiatra, ni siquiera de llamado entonces, ¿qué se hace? se necesita una opinión psiquiátrica pero no existe en ese centro y ningún psiquiatra quiere ir a este espacio y ahí quedamos en un vacío y entran, bueno, entran después eh, ya el sistema previsional la ISAPRE, etcétera pero frente a las personas la familia eh, que no sabe nada de esto no sabe cómo enfrentarlo se ve absolutamente eh, desprotegida insegurizada no sabe qué hacer y no sabe con quién hablar, y, y bueno eso por una parte, entonces los procesos como de, de porque una, una enfermedad psiquiátrica tiene todo un proceso, no es algo rápido, entonces en ese sentido hay muchas instancias, está la, el momento en que está interno, pero después está el momento cómo sales, cómo sigues, etcétera, y esos aspectos no necesariamente están eh, tan claros, y muchas veces el paciente que no tiene información, que no tiene un amigo psiquiatra o psicólogo, que no tiene eh, experiencia de socialización en el tema, queda muy abandonado. Y, y bueno, en relación a esta persona concreta que, que yo cite acá, claro, ella, ella me, me había comentado su experiencia en el primer centro, ella se internó por propia voluntad, es una persona que sola la propósito de la soledad, su gran tema es la soledad, una, una mujer de cincuenta y tantos años, profesora, eh, ama su profesión, pero su, su el estrés, el burnout, eh, la exigencia actualmente que hay a los profesores de colegio, digamos, eh, no el, al final, y problemas personales también, la llevaron a esta situación, que no podía trabajar. Y en ese sentido, está sola en su casa. También esa es la paradoja a veces de la depresión, porque la depresión no puedes trabajar, pero te dan licencia y quedas en tu casa. ¿Y qué haces? ¿Y qué peor? Entonces, en ese sentido, eh, ella me planteaba del primer centro, me dijo, ella quiso internarse, se sentía mal, etc. Ella decidió internarse, son sus hijos los que se hacen cargo, en el fondo tiene que firmar un otro por ellos. Eh, ella pierde la posibilidad de, de tomar decisiones y las decisiones quedan en un otro, en un tutor, que pueden ser los hijos, el pariente más cercano. Y en el centro uno planteaba, me siento como parte de una manada sin derechos a hacer preguntas ni recibir alguna respuesta, con maltrato psicológico y las condiciones indignas para recuperarse. Pero no podía poner esto de manifiesto, porque en ese minuto ella no tenía la dignidad o la reconocía por otros para ser un interlocutor válido. Y, y bueno, y después entramos en la que tú mencionas. ¿Qué pasa después? Por lo general, la persona sale, vuelve a la casa y sigue con medicamentos y ese medicamento lo supervisa ambulatoriamente otro psiquiatra ¿qué pasa con las personas que están solas? que no tienen ese apoyo o social porque no existe no hay alguien no viven con alguien ni hay alguien que quiera vivir con ellos ahí entramos en un paseo sumamente complejo de, de recuperarse para recuperarse pero la persona después sigue en tratamiento con un psiquiatra ambulatorio. o sea ambulatoriamente hay un psiquiatra que supervisa por fuera pero... ¿Cómo? Pero es como... Es, es, es tan ético dejar a la gente así en sus casas sabiendo que es en que casualidad? ¿Quién se hace? Esa es la... Yo lo comparto contigo. De hecho, no también yo también lo que sucede a los pero que Yo creo que ahí, lo que tú planteaste, en otros países está demostrado que pueden hacer algo. Perdón que ponga como ejemplo. Suecia es un país que se hace cargo de sus ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de los ancianos solos, existe lo que se llama el Hemsham, que es servicio domiciliario, que el Estado manda a gente y es el geriatra el que determinó qué porcentaje de ayuda necesita, cuántas horas y en qué puede ser hacerle el almuerzo, la comida de todo el día, e irse, o puede ser acompañarla hasta mediodía, o estar todo el día, eh, y eso es todo pagado por el estado, porque el estado se preocupa de sus ciudadanos, su, y voy a decir, se preocupa de sus ciudadanos, eh, se preocupa de su habitante, porque eso es independiente, si son suecos o no son suecos, hay que pensar que el 70% de la población sueca es sueca, el 30% son inmigrantes, generalmente de, de países árabes, y reciben los mismos beneficios, exactamente los mismos beneficios. Entonces el Estado se hace totalmente cargo de la gente, ¿eh? se paga mucho impuesto, yo pago el, el, el 31% de mi sueldo en impuesto, mi jefe paga el 50%, ¿eh? pero no se paga nada más. Pero uno está, está asegurado, el que está solito está asegurado porque... Existe el botón de pánico, si le pasa algo, llega la ambulancia, se soluciona el problema. Entonces, yo creo que también acá hay una política de no hacerse cargo de sí. nuestras personas. Hay una política, no sé, lo que les comentaba, Entonces, está otro caso que tuve, que a mí me llegó, no fue un paciente mío, sino que me llegó, digamos, porque alguien me consultó de esta familia que tenía este otro caso de una persona que tuvo una crisis, que va al centro privado y ahí no hay psiquiatra, ¿qué se hace? En el fondo, eh, ahí se muestra el vacío que existe en Portugal. O sea, y, y el que no, nadie se hace cargo. O sea, de verdad, nadie se hace Porque esta familia lo que deseaba era una opinión psiquiátrica. Y no tenían la opción. Porque la opinión psiquiátrica, para la opinión psiquiátrica necesitaban llevar a, su, a la persona al, a la consulta psiquiátrica. Pero la persona no estaba en su opción. Entonces, eh, por una parte está el tema de de una falta de hacerse cargo y también de procedimientos desconocidos para el ciudadano común porque la solución de este problema ya por la ISAMPRE, por la revisión pero el ciudadano común no sabe entonces eh, en ese sentido hay una falta de hacerse cargo hay una poca claridad de actores eh, a dónde tengo que ir, cómo derivo y un gran tema que cuando yo trabajaba en cuando trabajaba en prevención de drogas también, las redes de derivación entonces, muy ¿dónde medias? ¿Dónde deriva? Si es un gran tema. Porque entra un tema económico. O sea, a veces claro. cuando no tienes la posibilidad de pagar, ¿dónde deriva? Pero qué es que eso es lo principal. o sea Si el Estado, y no estoy hablando de qué gobierno, en general no. el Estado chileno, considera que está bien que un anciano gane 100 mil pesos. Mi mamá es de las millonarias acá en Chile que gana 205 mil pesos. Esas son las pensiones más altas. Si el Estado cree que esta señora puede vivir con 205 mil pesos, estamos mal. Y desde el momento que le da 205 mil pesos es porque el Estado cree que puede vivir con eso. En el caso de mi madre, si a mí no me tiene ella no vive. Entonces, empezamos ya mal con eso. ¿Cómo alguien puede vivir con menos del sueldo mínimo? ¿Cómo puede ser eso? En Chile hay, no me acuerdo el número exacto, pero son muchos millones de, de personas pensionadas. Sí, y están viviendo... Los y está máximos, aumentando además. Los máximo están viviendo con 205 mil pesos. Sí. Ahí entramos en estos temas, como diría eh, lo que mencionábamos eh, en relación a estos temas para los cuales no hay una respuesta única, sino que una respuesta consensuada. ¿Cuánto tiempo viviste en En, en Suiza Suecia, como dos años y tanto y en Italia, bueno, mucho tiempo. Ya. Yeah. Interesante. ¿Alguna otra cuestión? Yo tenía una última pregunta cambiando un poco de tema, aunque está relacionado. Eh, la noción de, de sufrimiento psicológico es un elemento más en, en la valoración de algunos problemas de algunas cuestiones. Por ejemplo, en la eutanasia. ¿Bien? Eh, ¿Es fácil separar este sufrimiento psicológico intenso de, hablábamos antes de la autonomía, de la capacidad para tomar decisiones? Eh, ¿Alguien que está sufriendo intensamente desde el punto de vista psicológico eh, es una persona autónoma, es una persona capaz para decidir sobre su vida? ¿Se puede marcar una línea precisa de a quién hay que suplir, suplirle esa autonomía y a quién se le puede permitir tomar decisiones. Interesante pregunta. O sea, el sufrimiento psicológico es sumamente complejo de abordar y como tal, al ser subjetivo, es difícil hablar de una línea o de algo objetivo. En ese sentido, eh, es importante eh, mencionar que el sufrimiento psicológico en ocasiones puede ser más que incluso o similar al físico y muy difícil de comprender por un otro. Sí. Es muy difícil de empatizar eh, sí. con el sufrimiento psicológico. Eh, uno empatiza en general con lo inmediato. Si uno, uno empatiza con alguien triste porque le pasó algo, sí. pero con alguien deprimido a lo largo de mucho tiempo dejas de empatizar uh -huh. como que automáticamente sucede eso o sea con la emoción básica expresada que al final es un pilar de la salud uno empatiza porque hay un, una explicación y, pero con algo prolongado en el tiempo una persona que siempre está estresada una persona que siempre se queja una persona que siempre está deprimida que no se puede levantar y que simplemente uh -huh. no se puede levantar uh -huh. es difícil empatizar porque uno como que no logra ponerse realmente en el lugar del otro uh -huh. en ese sentido es muy importante, creo, eh, el darle importancia a este sufrimiento psicológico. O sea, darle la importancia que tiene. Y, y en ese sentido, cuando estamos hablando de toma de decisiones, hay que incorporar eh, varias variables, no podemos incorporar una sola. O sea, hay que incorporar en general un análisis de la salud mental de la persona, donde un tema es el sufrimiento, pero también cómo está funcionando, cómo está pensando, cómo está razonando, eh, cuál es su experiencia, eh, cuál es su historia, eh, cómo llega a este punto, etc. Entonces, es difícil hablar de una línea. Yo, yo no hablaría de una línea porque, como me dijo una vez alguien, la naturaleza no es recta, <risa> la naturaleza es curva. Por eso una vez me dijeron, las carreteras son anticológicas porque cortan el paisaje la naturaleza no tiene nada, eso me lo dijo un ingeniero no tiene nada recto y en ese sentido, tampoco es, yo, podríamos hablar de una línea aquí eh, mm -hmm. podríamos hablar de aspectos a considerar, pero sí eh, darle relevancia al sufrimiento psicológico, porque es un sufrimiento, al ser entre comillas invisible eh, se hace más difícil de acotar de, de explicar, eh, mm. de describir, mm. pero el dolor puede ser tan inhabilitante o incluso a veces más inhabilitante que un dolor físico, porque el físico tiene una explicación, o sea, uno, me duele esto, mm. y me duele y esto racionalmente lo podemos entender, mm. y eso genera un alivio. Es, cuando hay algo racional, inmediatamente nosotros como ...fundamentalmente vivimos en una cultura donde lo hemos entrenado la racionalidad... ...nos alivia curiosamente emocionalmente el poder dar una explicación racional a lo que nos pasa... ...pero cuando no podemos dar una explicación racional, eh, además del dolor... ...se genera una angustia extra y, y eso eh, lo, eh, fácilmente lo hace inabarcable y la misma persona que lo tiene como que no lo... Eh, eh, tiene una, un, conf un conflicto emocional interno por tenerlo y eso lo agrava entonces y lo hace difícil de, de manejar sí por eso el tema de suicidio, eutanasia habría que analizarlo caso a caso o sea, habría que analizar caso a caso todas las variables involucradas, eh, las explicaciones, la historia a veces hay eh, decisiones sumamente fundamentadas uh -huh. y que si tú analizas biográfica, me parece tan importante la biografía uh -huh. de hecho, hay líneas de psicología que trabajan mucho el tema biográfico para entender a la persona desde su biografía, no solo desde su presente uh -huh. O sea. Eh, me estoy refiriendo no necesariamente a la línea psicoanalítica, me estoy refiriendo a líneas que trabajan eh, los hechos importantes en tu vida y cómo estos hechos tú los has procesado, internalizado, y eso se explica lo que tú estás haciendo hoy o decidiendo hoy. Entonces, en ese sentido, yo no consideraría solamente elementos presentes, sino que consideraría elementos de la evolución de la persona. Pero sí el sufrimiento psicológico es, es, es terrible. No hay ¿Más cuestiones que se quieran plantear? Y bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias a por la invitación, aceptar la invitación, muchas gracias a los participantes y damos por terminado este primer seminario de ética del Magistre. Gracias a ustedes, un aplauso para todos. Gracias.